lector desde la primera página. El verdadero talento del escritor es atrapar al lector, abrazarlo y no soltarlo hasta que termine la última página de su novela. Atrapar al lector desde la primera página es la obligación del escritor. Cuando inicias la lectura y sientes que estás perdiendo el tiempo, es que el escritor no ha logrado cautivarte con su historia. En una novela no solo debes atrapar la atención del lector, sino mantener su interés para que siga leyendo hasta el final. O lo atrapas de inmediato o lo pierdes. Hay factores que tienen que ver mucho con que tú atrapes al lector. Primero, una portada atractiva. Lo segundo, el título, que es como el nombre de la persona. Escojan un título excelente que se sientan orgullosos y debe estar en concordancia con la premisa, con el argumento. Un mal título arruina tu toqueta. El inicio es una nueva llamada de atención que creará interés expectativa que aumentará el deseo del lector de concluir la historia. Donde inicia el conflicto? Y tú me vas a decir en la página 25, comienza ahí. Después haces una vuelta atrás y continúa con lo otro. Y recuerda una de las cosas más importantes, los ganchos. El gancho de peligro, el gancho de secuela y de estructura, el cual te iré explicando detalladamente en este módulo. Aprender la importancia de la expresión clara. ¿Cuántas veces has leído un libro y has tenido que regresar? Y piensas que estás perdiendo facultad. No, el escritor no se expresó de manera clara, precisa, sencilla. Es lo que se llama nebulosidad del par. Busca la claridad textual. Te voy a enseñar cómo lograrlo. La escritura es comunicación, se escribe para que los otros nos lean, no se escribe para leerse a uno mismo, aunque a veces lo hacemos para corregir el texto para revisar. El objetivo principal de todo texto es que el lector lo entienda. La claridad es el mejor método de hacerse entender. Debemos saber qué palabra escogemos, por qué escogemos una y no la otra, por qué una frase va antes que la siguiente. No es un camino tan simple como parece. Pensar. Lo que vamos a decir antes de escribirlo. Escribir bien conlleva expresarse con claridad. La escritura es artesanía, como la mayoría de los sofismos. <música>